Olivia, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Olivia, a todos! ¡Hola Gustavo! ¡Hola Olivier! ¡Hola Henkel! ¡Hola Písame! ¡Ay! Me duele la cabeza muchísimo, gente. Es por eso que estamos mal. ¡Ah! <risa> que me duele muchísimo la cabeza. No pasa nada, me toma ya un ibuprofeno. Y va a hacer su trabajo. Y vamos a hacer un stream largo porque hoy es viernes. Ah, que sí. Y si no le gusta mi cuerpo, me va a dar igual. <risa> sí, soy igual. ¿vale? Momento, porque ayer le subí mucho uh, el croma al esto por la peluca payaso. Hay que bajarle el croma porque si no se ve feote. Vamos a bajarle el esto. Así, mini. ¿Así? ¿Ahí? No, ahí no, ahí me vuelvo gris. Ahí. Ya estamos. Bueno, ¿qué se cuentan? ¿Por dónde iba yo? ¿A Henker les hemos saludado? Creo que sí. ¡Hola Henker! Otra vez. Hola, písame. Hola, Cloqui, bonita. Hola Iko, ¿qué te pasa? Pues que me duele la cabecita. Prometo me profeno. Sí. Uh -huh. Hola, Paolo. Hola Martínez. no en cosa no quiero. Hola, Twitter. Te Fran, es que me he constipado también es que ha venido todo de golpe me han entrado eh, constipado me duele la cabeza y no sé si no sé yo qué sé pero que yo me quiero streamear el viernes porque si no streameo qué hago con la cama tumbada todo el rato aburrida no quiero quedarme en la cama aburrida gente yo quiero streamear yo no valgo para estar mala ¿eh? o sea yo, yo puedo estar mala y tengo que estar haciendo cosas o muero eso pasa por el centro de payasina, ya, es que ayer nos pasamos con la payasina y gano, han pasado cosas Stream en la cama, ¿te imaginas? <ríe> Stream de Leren durmiendo, ya está, soy yo durmiendo, punto Traemos una cama al bosque y soy yo durmiendo, te imaginas Tranquilos, escuchamos tus este problemas tipo amigo de confianza, así, ¿no? Pero yo sé que me he tomado nebuprofeno y va a estar haciendo su efecto Te vas a descostipar de un <ríe> Eh. Oh, Esa ha sido buena Esa me ha hecho gracia la verdad Esa ha sido buenísima <risa> Bueno a ver El caso que me he tomado y ya está Se me está pasando gente No nos no asusten Los cultis estamos contigo Lo sé, lo sé, hijos míos Los lo vienes esto de escaso? Que no, que hoy se juega de de coño. <coughs> a mí no me engañas ¿vale? Tienes un vaso de runa en la mano No, es, es, es chocolate Es chocolate pero vamos a jugar a The Space y me voy a morir de un infarto eh, ahora venía un boss, por cierto Va a ser gracioso cuando no nos podamos pasar el boss Lo sabéis, ¿no? A Malas le bajamos la dificultad a este juego también <ríe> Porque ¿qué hemos aprendido jugando al Bayonetta, chat? ¿Qué hemos aprendido? Que a veces, bajar la dificultad no es de cobardes A veces otras veces sí. En el Dead Space seguramente sí, pero. O sea que igual, no sé si ponernos ya a jugar por si acaso, ¿sabes? Váyase. <risa> Ah. ¿Tienes a guardar el juego? Creo que el juego va a guardar relativamente mejor. Bueno, vamos a empezar a jugar mejor. También, pero si mañanita te dio un power up. Ah, no. ah, claro, sí. Es que nos pusimos chetos por la historia. Claro, es verdad, cierto. Me había olvidado ese pequeño... No se va a ver el juego, ¿verdad? No va a estar el juego aquí, ¿verdad? Va a estar el juego, no va a estar el juego. Esto es como la lotería. No va a estar el juego. No, no pero está a mi pulso. Ahí está. Entonces, a ver, eh, ya he ponido un jueguito aquí, un no tal jueguito. Acá está el jueguito, pero acá está o no está el jueguito. Está el jueguito, pero no sé si está bien rescalado Está bien rescalado, está bien rescalado No se tu conejita mala te cuida. Si ¿Sí te imaginas, dos full cultis no. ¿Dónde nos quedamos, tío? Te abres? Ah, oh, súper super lejos, bro Se escucha bien, ¿no? Sí, debería escucharse bien Teníamos que ir aquí O oh, no, oh, ya estamos aquí, no, ya estamos aquí Había que ir a... A eso, reúnete con Jamon. Se ha más lejos de lo de la cinemática que vimos Soy sí, Gucci, me alegro Unas ASMR de, estoy malita, me cuidan Y yo no hago nada, vosotros sí eh. Por favor Quiero mimitos Quiero mimitos, ¿me dais mimitos? Por favor Quiero mimitos Ah, esto lo podemos abrir después Ah, sí, es verdad Ya decía yo que aquí pasaba algo Esta vez no me he asustado Porque ya sabíamos lo que pasaba Y ahora sale otra vez el bichito Ay, qué guapo eres Joder, qué bonito es. Precioso, pero la otra vez no lo comimos, eh. decir: no vamos de a ah, no comprar nada, creo. ¡Eh! Espérate, que no se me ha olvidado. ¡Patada! Perfecto. Nice. A ver que aquí no se puede guardar hasta más adelante, parece ser Ay, nos tenemos que comer todo esto también otra vez Que Menos <risa> uh -huh. mal que aquí no aparecía ningún enemigo así, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien, sí De momento ¡Uah! Superpoderosas patadas de Isaac el Claro Y sus amigos pero sus amigos no tiran tantas patadas. Ahí que el claro y sus amigos. Na, na, na, na, na. Pa aquí. Ah, se podía guardar aquí. Buena esa ley del pasado. Grande, las guarda más lejos. Pues el de The Space nunca se ha craseado. ¿Por qué dices eso, Olivia? Si el día de después nunca se craseó. ¿no? Es Isaac Eh, claro Porque Claire, claro, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha espalneado de golpe! <risa> Lo siento. Ha hecho... ¡Ay! Hago... No, no ya apareció ¿Qué es eso? El que me atacó su cara. No alucino, ¿verdad? ¿Es, Chen? es posible. No puedes... te juego un poco bajo, ¿eso ¿eh? y yo sola? Posiblemente sea yo sola, pero no te juego un poco bajo. No está todo al 100%. Dios mío. F por Chen, pobrecito, sí. A la mierda. Y está abajo, ¿por qué está abajo? Ahí, perdón Pero si es que está al 100% el juego, no se le puede subir más Espérate, igual sí, un momento Ah, sé lo que es Perdona, es que cuando tabulo el juego se pone así Eh, pues no es nada, eh O sea, el juego está al 100% No han tocado las voces, seguro El juego está al 100% y en el, en el... esto En el sonido del PC está a tope también, o sea que... Ya yeah. Le han tocado las voces. Es que le han metido un parche hace poco. Igual es eso, posible. Trabajamos juntos hace mucho. Con Johnston también. Ajá. Al menos ella no se ha convertido en un monstruo. Bueno, tú no hable muy pronto vayas Vamos esa. A esto, Por ellos Toca de subtítulos. Bueno, tampoco están. Tampoco se escuchará tan bajo yo. Creo. Puedo la un rato. Ajá. Si algún el techo. Ajá. Y si, si, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Espabila? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gusto estás esto aquí, eh? Con tu tacita de cafeíto y yo pasándolo mal abajo. O sea, ¿de qué vas? ¿Eh? ¿De qué vas, señor? Eh, eh, eh, cosas. Esto ya no leí los sistemas de administración sirven de poco. Podríamos redirigir la energía desde Tendría que arreglar las cajas de derivación y recuperar los cañones del SD. Bien. Oh, me lo quedo. Ay, lo que ha dicho Daniel. No sé nada de minería ilegal ni de la efigie. <música> Eres un mentiroso, como todos los de Stana. Daniel se lo suficiente para juzgaros, pero no sé. Seguro que sabía. <música> la <música> empresa <música> puede, pero algo así está por encima de mí. Lo hablaremos más tarde Baja hasta las cajas de derivación Puedes volver a activar los ascensores del atrio Desde la zona de seguridad uh -huh. Encontrar la tarjeta de un ejecutivo de la CF Subiré tu nivel de autorización ¿Has hecho lo mismo con el tuyo? Sí ¿Estás serás? bien a tu ritmo? Caraco, es normal Ah, que que, mi que si estoy bien eh, Sí Yo nunca estoy por 80 yo siempre no, estoy por 90 algo Tengo problemas ¿Eh? No, no lo sé No me duele la cabeza, tampoco estoy tan bajo. ¿eh? ¿Eh? frente con jamón en el refugio completado. Autorizado nivel 2. ¿Oh. ¿Pone una guía para la unitología? Ay, bro. Porque me soy tanto el puño que se me voy a morir? No hay broma, hay broma. ¿Me voy? ¿Ya? ¿Ya se ha acabado? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Claro, como todo lo tengo que hacer yo, pendejo de mí. Mi... En fin. Ahora nos va a aparecer el enemigo más boseado que hemos visto en nuestra vida. Pa, pa, para, Tu, pa. Oh, pero ah, okay. <coughs> Uy, qué, qué he hecho, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, Uy, es egísimo, la service record. Oh. 2446, 2457, 2458, 69, 70, 81. Lul. Vamos a guardar aquí por si acaso pasa algo. No quiero volver a escuchar la cinemática de este señor. A Lenin, no interesa arma nueva? De momento, no. Uno enlaza fuego. Enlaza fuegos. <ríe> enlaza llamas de la otra vez. Ya te puedo limpiar con un trapito con unos animes. Gracias, por, por, por, por, por, por, por favor. pero mimitos mitos. Estoy malita. Hola Memesab, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Haces Memes super sats. Ahora viene un boss, creo. ¿O oh, no? Es que me acuerdo de algo de esta parte. Hola Locas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora se estaría chido el Eh, Creo que aquí salió un enemigo ahora. Ahora, espérate. Eh, ¿Podemos recargar? Ah, mierda, no podemos recargarlo de él. un momento. ¿No es para comprar por aquí? No, ¿verdad? Es que ahora si no me falla la memoria va a entrar un boss por una de estas puertas. Y no quiero. ¿Era por esta? Sí, era por esta. Ahí está el boss. Bueno, el boss. No. Bueno, a ver, igual es un poco boss y es. ¡Oh, que viene! NO TENGO PARA MANDARTE A MI MI Dios mío El problema es que no tenemos para mandarlo a mi ¿eh? Que si hacemos la del lanzafuego Necesitamos hacerle un slow Si no, no vamos a poder hacer nada Vamos a dejar que nos mate Es que necesitamos el slow Mátame Voy a quedar en la parte de atrás Ahí toque Vamos a dejar que nos mate Hola Andro te voy a hacer enferma y tú al otro lado Vamos a dejar que nos moricione porque no tenemos cargas y tendremos que haber comprado cargas Y creo que ya no podemos comprar cargas Estoy igual de enfermo, me reventa la cabeza y estoy bobo para escribir Yo, yo también estoy bobo, Dios, ¿qué pasa hoy con las cabezas? ¿Te has tomado algo, Frank? Ajay. A ver, a este hay que, hay que pegarle con, con lo de Slow El problema es que no está lo de Slow, la tienda, no podemos entrar a ella si pasamos de la puerta 2 y nos acercamos a esta puerta, ¿podemos entrar a la tienda Porque la idea es, es hacerle, meterle un slow... Ay, perdón, estoy hablando como si estuviera tonta pi, pi, pi, pi, pi. La idea es eso, es vamos a entrar por aquí porque no desencadenamos el boss Y vamos a entrar aquí, Jeje. Vamos a comprar esto. Definitivamente a ti como he comprado. Podíamos vender cosas, ¿no? En inventario. Sí, esto se podía vender y esto también se podía vender. ¿Verdad? ¿Verdad? La enfermería con enfermeras. Tenemos unas manos. Perfecto. Me gide. Ahora danos mimitos. <risa> Vale, a ver, pues la gracia es eh, usar una cosa de estas Y nos lo recargamos eh, ¿Compramos otro por si acaso? Compramos otro por si acaso Hay que ser previsores Siempre Ajá, ¿Cuántos botiquines tenemos? ¡Ninguno! ¡Bien, ver! ¿eh? <risa> ya vamos a llegar un botiquín porque seguramente nos pegue un guantazo Pues no me fío yo de mi persona, la verdad Entonces, ¿cómo se dispara? Ay, se me ha olvidado cómo se... ¿Era Colace? Se me ha olvidado cómo se disparaba la Slowdown Ven aquí, bicho eh, El problema de este señor es que corre mucho ¿sí? Vamos a dejar que venga A ver, a Había okay, que darle con la parte de atrás. Voy que darle por la parte de atrás. Espérate. ¡Ah! Ah. ¿Pero qué haces Isaac? ¡Isaac! Nos ha acabado las cargas, no. Ah. Pero Isaac, hijo mío. ¿Vale? No, ha quedado, no han quedado cositas ahí. Eh. A ver Isaac, por favor Pero Isaac, por favor Por favor Isaac por aquí. A ver, tenías tú las cositas Que te quedan aquí detrás Ahí Ahora no tienes brazo ¡Ah! Es decir, ahora no tienes brazo No eres tan chulo Pues sí es chulo, sí. A lo mejor le hemos reducido el movimiento A ver. Joder, de verdad Ahí sale. Ya está, ¿no? Ahí está Vamos a ir a curarnos Muy fuerte, muy rápido Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Es un botiquín mediano se ha en el chat de repente Oh, Dios mío ¡Hala! qué poca vida tenemos Buah. Qué terrible Eh, mira, nos llevamos la pata del monstruo Mira la pata de tu monstruo <risas> Ahora, aquí estaba el colega pues, Esperando a que alguien entra Madre mía, me gusta esto Nos subimos la vidita? No podemos subirnos la vida. La armadura. Un poquito de vida, bro. ¡Hola! Un, ¡Un motín! ¡Hala, ¡Qué fuerte! Está en crisis, nos has aislado. Empezaron con una secta de la nave, claro. 5, o pasa 4, lo 6, que 9, pasa. ¿Cómo quería que? ¿Tú no eres así? Deja que? Te ¡Soltadme! ¡Esta es mi nave! Le pinchó una aguja en el ojo. ¿Lo has visto Intentaba ayudarle? Doctor, acaba de matar al capitán. Tenemos que detenerlo. Hoy, si usted la iglesia mientras van. seguridad. Seguridad, sí, seguridad ya se fue el señor San antes de que llegara la seguridad. Hazte de la que Bien. Mambo. El problema es que tenemos poca vida, ¿sabes? Eso es un problema ¿Qué ¿Ehm, no das? Eh... ¿Pisodos? ¿Qué llena, de hacer? ¿Eres Sí Pero el dolor de cabeza ya sé lo está pasando Eso está bien Hola Anderson ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benito, bienvenida Ah, que es por aquí le bueno, podemos guardar, pero posiblemente muramos porque no tenemos esto <risa> La forma es que no tenemos vida Si alguien nos tiene un poquito de vida Cucu esperable. Hay cadáveres. Oh, botiquín. Nos lo ponemos. Porque tengo tan poca vida que ansiedad, eh. Y Nena, estoy poniendo. Estoy, está poniendo cánticos regresos al lado mío. Siento que me queman. ¡Ah! ¡Huye! ¡Sal de ahí, culti! Yo es un lugar para un culti! ¡Huye, por favor! ¡Huye! No, en serio, huye. Okay. No ¿Cómo que de naturaleza eléctrica? ¡Ah! <risa> <risa> ¿Sabes lo peor? Que los he visto como con dinero. ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué haces ahí? Eso es mentira. Ese no estaba ahí, eh. Ese ha aparecido Bay de fase, tú Tú has aparecido de eh. Tú no estabas ahí, mentiroso No, bueno, ¿ya hago qué, tú? ¿Es inmortal o qué te pasa? ¿Vete? Ya. Eh, batequín. corre, No, a ver, corres tampoco, pero ese no estaba, ese no estaba ahí en la esquina. Desapareció ahí eh, porque le da la gana. Eh. Pero aquí solo habían dos y estaban dentro. Ahí va, eso está jodido, ¿eh? A ver. Esto tiene electricidad, ¿no? Vale. ¿Eso habrá que pasar cuando no dé electricidad. Ajá. Somos listos. Confirmada. ¿Por aquí? No. Es secundario. Hermano, cosas según. Vida, por favor. No. Me grito, oye, por favor Que me ha asustado Es que este juego me asusta Es que la gente se cree que lo hago a posta, pero no es verdad Por ahí no hay que ir, pero vamos a ir igual No pasa nada <risa> Ah, por aquí es para donde hemos venido No, por aquí hay cositas Por lo menos ahí esa guía no escucha voces todo el rato. Está mejor, no está malito. La verdad es que antes escuchaba todo el rato cosas. Está un poco para allá este hombre también. ¿eh? ¡Oh! Un nodo bien. Mejoras. Ah, esto lo puedes abrir como una persona civilizada para una patada, creo. Aixar, sea, no pasa nada. Puedo repararlo. Tengo licenciatura en ingeniería. Le coloqué a cinta de ese. Típico, ¿eh? Reparar algo con cinta aislante y ya La mejor mecánica de todas Que nada, lo contrario mente? ¿Qué por ahí? No, vamos a pasar Sí, un nodo Ah, esta no la puedes abrir con el pecito, ¿eh? No te da el pecito es pues eso? ¿Esto era con la F? ¿No? ¿Ah? ¿Para qué ser esto? ¿What? ¿Eh? ¿Y tú para qué vales? ¡Ninero! ¿Lo tenemos que llevar a caja? Pues, o ¿no? así. Well, Espera, no te cierres okay. Una caja, hace cosas de caja Uy, fíjate que soy lo que te oculta eh. Por aquí La caja A los Kratos Me meto puñetazo a los cofres A eso, hace ¡Puah! Bebito, eres mi bebé, mi bebito. Fiu, fiu, no ya no, ahora vienes. Bobo, pa, pa, pa. Digo, se ponemos en cada acción, ¿qué está pasando? Eso es que no se os vi ¿Dónde está? Ah, ¡Ah, Que no se os ve, estoy ciega. hace ah, se lo truco tal solo! Pendejo. Oye, veneno de ese no eh. Bebé malo. No tenemos botiquín, eh. es un problema. Necesito pita. Aquí no habrá nada más, ¿no? No creo. Pa, pa, pa. Ahora va a pasar algo, obviamente. Lo vais a saber todos que ahora mismo va a venir mucha gente aquí a tocarme las narices. ¿A que sí, tengo una actualización. Energía del desde la red de administración de minería. Tenemos un necesitamos más energía. Oh, no está ese buey, su es maltrato infantil de justificado. ¿Ah? ¿No Deberíamos decir eso en directo. Vale, ah, pero viene o no viene. Yo no voy a ir. Ay, no es una maticora. Estas, ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la de la la de no Que la la la la la no la la la No te la la la la No tenemos vida. ¿Es por aquí? no es por aquí, ¿verdad? Sí, sí, es por aquí vamos por aquí Han ha usado vida, es muy efectivo Ay, el martín es que hay alguien ¿Ay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay qué? Piso 3, guay, no tenemos vida Espero que haya una tienda por lo menos F mayúscula, casi Me estresé mucho este juego también, ¿eh? pensamos en poca vida todo el rato auxilio. Seguro que si lo pones en fácil tienes vida infinita O sea, para curarte, digo... Porque ha gritado a alguien que ha sido eso, man. Pero porque se ha escuchado un grito. Y empezamos a irse con tus locuras. Opa, guardar. Eso es malo que se pueda guardar. Una mujer ha gritado, sí. Y eso es raro porque en esta nave están todos moridos. La gente está loca de la cabeza. De la de la ¿Sí? ¿Sí? Pues Sí. Mi que la ¿Qué ¿Pasó cosas de secta? Esa es la efigie que está liando, la que está liando con los necromorfos y todo eso Y aquí hay texto Unidas ascenderemos, la unología es nueva, esperanza u otro engañabobos Carry Van Otken Si ha vivido en Marte en los últimos 200 años puede que se haya perdido el auge del movimiento religioso De mayor crecimiento de la historia La unología tiene millones de seguidores y cuenta con poderosos directores ejecutivos Hola Ger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida por cierto, para quien no lo sabe, her spoiler, va a ser nuestro mixer de la canción Sorpresa. Que él sí que sabe cuál es, pero vosotros no, jejeje <risa> Ay en Marte de los últimos 200 años, pues que has perdido la hoja del movimiento religioso de mayor crecimiento de la historia. ¿La lo... ¡Ojo! ¡Ojo! Pasadato, no, no, no, él no va a decir nada. Ya lo saben. ¡Saben! Lo saben ahora porque te has pasado, pero no saben qué canción es, o sea que la canción no la vamos a decir. No, no. Secreto. La Uniología tiene millones de seguidores. Cuenta con poderosos directores ejecutivos y oficiales entre sus filas. Dispone de 78 mil millones de dólares en acciones. Son muchos dólares. Dámelos a mí, por favor. Y posee dos de las entidades financieras más grandes de la Tierra. dato y yo te protejo legalmente. No, no, no pases nada. No hay spoilers, please, No, no, no hay spoilers. Solo os diré que Her pues va a ser nuestro mixer. Y bueno. Spoiler, es un cover de una canción. <risa> Ay, y por eso me cae bien este hombre. <risa> a ver, y pose dos de las entidades financieras más grandes de la tierra financiera y unitas en y no sé qué no sé cuántos. Aunque la energía comenzó como un culto a una persona se convirtió en una religión asentada y respetada. ¿Me se puede saber el idioma eh, japonés. Sí, soy. La mayoría de la gente conoce lo básico. Hace 200 años, Michael Altman, un represado geofísico, tiró una mata, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Mucho texto. Básicamente que la onología está obsesionada con la puta efigie... Eh, perdón. Pero aquí está. Y tenían aquí cosas del culto, porque estaban cucus y aquí hacían rituales, porque tenían problemas. No diga eso. ¿Qué? ¿Qué he dicho yo ¿Sabéis cuál es el problema? Que esto está aquí. Esto es malo porque va a venir un enemigo. ¿Por dónde es? ¿Aquí va a haber chusto? Oh, ¿se puede entrar ahí dentro? Uy, yo quiero entrar. Quiero pasar, pero ahí no sabe saltar. No sabe pegar patadas. yo quiero entrar ahí dentro. Pero está cerrado. Ay... Si lo tiro aquí en plan, para adentro No va a servir Ahí ¿no? hay cositas Hay un nodo Ah Vamos. Nos podemos llevar al cuerpo No te caigas, que creía que estabas vivo Vamos a llevarnos su bracito, espérate eh. Eh. Vámonos el mejor compa, tenemos un brazo extra para apoya moral y justificado. Bueno. Servidores, ay, no me acuerdo de esta parte. No, bro, esto nos hace falta vida para esto. Necesitamos no, no bueno, más vida. Ay, bendito, ¡Ah, te detrocutaste. <ríe> ¡Ah, se ha muerto detrocutado. <ríe> esto se movía con la F. ¿eh? Esto. De un lado a lado Y a otro lado El bluff son mientras no te tomas. <ríe> <ríe> <ríe> Aunque me mencionaste el ha puesto en la app y me, y que me recomendaste y ya me muy bueno está gustado la app? Ah, otro que tal Hostia, un bebé y un. Bien, otro botiquín, gracias. Eh, no me escupas vomitón ahí. ¿eh? eh, otro botiquín, gracias. Diosito. Se va a retrocutar el idiota. No. Vale, aquí hay que hacer un timing. Oh no, no, no nos podemos atraer la caja. Hay que hacer un timing. El timing, ¿Has visto? Oh, cómo timeo, ¿eh? ¿ha visto? O como timing, ¿eh? espectacular. Va a tocar hacer cosas con timing. El timing. Correr, guau, wow, el timing. Me ha visto, eso también es timing. No dejar de que venga, joder, oh, bebés. No han evolucionado. Saben que no se tienen que pegar ahí. Eso es ponte ahí, ahí, eh, guapo ahí, perfecto. Ahí, ahí, eso, eso, eso, ir a la electricidad. Guau, wow, buenísima. Me a la pared tampoco que tú también lo tenías que arruinar todo. En un momento felicidad lo tuviste que arruinar. Pero igual. No va a dar nada, no, ¿no? ¿Lo pisamos? No, ya lo ha dado. Aunque sea no sea así, se lo Ahora gira, me encuentro mejor Sí, ya se me ha pasado un poco Debería quitar el fijado, Bueno, anyways Por pues si acaso me vuelve dolor de cabeza Es que me dañe mucho, mucho, mucho, mucho la cabeza ¿Y el bebé? I believe I can fly I believe when I cross the sky Pi, pi, pi, pi, pi. Vámonos, tenemos un amigo nuevo. <coughs> Pof, si tuviera hijo. Algo así. ¿eh? ¿Dónde es? ¿Para qué? Vámonos, bebito. Eres mi bebé. Estabilizador, sí, Es línea recta. Vamos a ir por el otro lado. ¡Ah! ¡Puñetazo! ¡Toto! Mierda, hemos gastado uno por los cajas. ¿Ya está! ¿Ya no? ¿Ya no? ¡Ya, no! Tonto. Estaba yo feliz, Asustos que dan gustos, sí, sí, asustos que dan gustísimo. Es que ha sido todo culpa del bebé, tío. Es que de verdad, ¿eh? Porque ¿Es esos es cables que de luz parecen tentáculos. Qué violento. A monstruo se le que citar las patas sí, ¿no? <risa> eh, ¿nos hemos dado cofrecitos o no? No, no, no, no. No parece, ¿no? No. Vale, tenemos dos cosas que nos pueden hacer daño. El fuego y tentáculos Se Imagino que hay que darle así. Un meteorito, ah no, vale, sí es o no, la van dos, un sistema más y tendremos energía para el SDA. van a venir los bichitos que van a venir enemigos ahora no se pueden a no es gracioso ahora es gracioso hasta que no es gracioso, en El en eso te quería dar mimos sí, sí, y yo nací ayer Hola. Va a haber un enemigo en la puerta. Ahora se pueden entrar aquí, ¿no? Venía de poderse. No, váyanme. Let me Quiero entrar, por favor. No, al oscurito no, hombre, ya me pasa por esto. Médicos de Lishimura. Parece una película de miedo. Esas cosas crean nuevas formas a partir del tejido muerto. Ah, qué bien. No que los y las Eran que ah, qué bien. Orgánica de las paredes, también es tejido muerto. Ah, qué bien. La tripulación creía que era un intercambiador de hábitats. Ah, qué bien. Voy a ejecutar un par de diagnósticos. Vamos a ver ahorita. No me digas, ¿me lo cuentas o me lo dices? Señora, que los estoy moricionando yo todo el rato. Pregunto. Al oscurito, sí. Al oscurito siempre. ¿Bicho? Que ya me da miedo que me analien, ¿sabes? No es la primera vez. Ni la última. Ascensores, zona play segura, o sea, zona segura. Save zone. Los ascensor no nos pueden hacer daño o oh, sí ¿Pero es con la corta puede. hola ¿Lleva su cabeza? ¡Eh! Me la llevo. Anda aquí. Por aquí. Vámonos de paseo. Te voy a llamar Johnny. ¡Hala, Johnny! Mira, ahí hay otro eh, cadáver, sí. Me gusta, Johnny, que te digan cosas obscenas. Johnny y yo somos mejores amigos. Ay. Perdón, te me has caído, siento, Johnny. Pero, Pero Johnny, ah, te puedo coger. Hasta el final del juego juntos, Johnny y yo. Somos lo mejor. ¿Qué? Johnny, tengo miedo. Había un zombie ahí. Eso no es gracioso. De seguridad, Johnny. Hay un zombie, Johnny. Elizabeth, soy Jacob. He venido a buscarte al puente y me lo he encontrado destrozado. No me quedaré a esperar a lo que sea que haya causado esto. Y tú no deberías. Parece que el personal administrativo se ha ido a la cubierta de extracción a reunirse con los demás supervivientes. Ajá. Pero eso era un zombie que hablaba. ¿Auxilio? Voy para allá. Si no estás con ellos, buscaré la forma de contactar con. Yo ni tengo miedo, vente conmigo. Espérate, que cosas, Johnny. Ni... <risa> Lo tiras ahí. Espérate, tengo que recogerlos. ¿eh? Vámonos. ¡Ah! Bueno, Johnny ha hecho efectuar su trabajo bien. yo sabía que Johnny iba a ser para algo ¿Lo ya o qué pero te muere ya el ascensor por donde hemos venido no sí sí bueno pues Johnny ha servido para un bien mayor pobre Johnny hola se tal como estás, papajito. Comiendo. Mamá, hay más cartas. Habrá que activar eso, pero el momento no. Sí, hay que activar eso. ¿Cuándo, yo, Sale, se va a poner todo oscurito y nos va a dar miedo, ¿verdad? Exactamente. No bueno, ha vuelto la luz. Espera. Blanco automático no disponible. No sigue no ¡Eh! no vivo! Bien, ¡Yo ni no sigue vivo, gente. Joder, si que tienes el cráneo duro, Johnny. Soy Jenny mi papá de Riz. No Chicos, no de verdad. Un uh, uh, eso vale dinero. Y ahí sé que está empezando a escuchar cosas otra vez. Tengo miedo. Igual me sirve el suelo, claro. ¿no? Claro que sirve. ¿Eh? Johnny está oscurito. Johnny. Hola. ¿Qué? ¿Qué he visto? ¿Te he visto la sombra? Estoy loca. Oye, yo he visto una sombra corriendo para este lado, ¿eh? Estoy, estoy loca, Johnny. Me estoy volviendo loca. Joder, yo no ni tengo miedo. Los cañones se lo cargan, y entonces recalibro el sistema. No nos queda otra. Adelante. Oh. De seguridad recuperada. Ay, Dios, qué está pasando! ¡Que alguien lo detenga. un amigo, una cabeza. Sí, tenemos un amigo. ¡Hola, señor! ¡Hola, Yael! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se ¿Están agregatando bien? ¿Ahora que me lo recuerdas? Vamos a ver la vuelta Por cierto, ¿cuánto hace que no te llamas por aquí, señor Yael? Bienvenido Vamos, que se volvieron crazy Aquí había un boss Creo que aquí había un boss ¿eh? Ay, Johnny, espérate Espera, Johnny Ah sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dejar aquí a Johnny Que nos vamos a la gravedad cero Johnny, si no vuelvo, te quiero Ah. Qué horrible, de blanco. Huh? ¿Eh? ¿Eh? What? tengo que hacer aquí? ¿Cómo es que en el juego te está asustando? Efectivamente del casco ¡Que no tengo! Sí, que me voy a morir Sí, ah... Oh, ah, pero no, te, no podemos volver para atrás Vamos a morir No, más que hemos guardado antes, ¿eh? Es que encontraron... los. te ¿Estáis haciendo esas cosas? No? ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Antes de morir ya obviamente vas a morir, Esa, pero... Me gustaría saber qué tengo que hacer en ese pilar. ¿Alguien lo sabe? Que esté no, que esté no, es que no sé qué tengo que hacer exactamente. Un momento, gente. Está volando. Un momento, gente. Me ponga aquí esto y esto. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Es que no te da cosas claras, te dice, ves ahí. ni está vivo! No sé, yo no puedo pensar, ¿no? Por si alguien se ha pasado este juego, pero no, porque es de nicho. Me acabo de acordar. Nadie juega a las cosas de nicho. Aunque estaban en un, un remake. La pone que vayamos aquí Y le demos ¿sí? Ah, destruye los asteroides para calibrar Ah, que hay tanques de oxígeno Somos tontos, eh Me gusta ser tontísima. eh Ah, entonces le tengo que dar yo uh, Tengo que dar yo para calibrarlos Ah, ah Mierda Vale así ah, sí, pero me puede estar alguno No me digas, genial ¿Me dispara? ¿Por qué me dispara? Ah, ¿disparo yo? Ah, que le tengo que dar así Claro, sí Tiene sentido Estaba disparando yo con el cortacep, eso ¿eh? ah, un momento Bien Ya, ya voy, Isa, ya Ya, ya pasó Siguiente Hola, preciosa Hola, Neka! ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Ahora hay que comandar a este Qué bien se ve la Mongo y sus tareas la, la verdad es que sí, eh Mira, está es la tarea de destruir meteoritos. <risa> ¿Cómo ha cambiado la mongus? Eh? Un día era la mongus y otro día, buah. Lipas. Aquí te sí. Te grande. Es que cae muy rápido. Oxígeno de cañones operativo. Aquí. Aquí está el oxígeno a ver, en el del a Encima bajo presión ¿Eh? ¿Qué? ¿Sombra un bebé ahora? ¡Bebé! Ay no, claro, no hay oxígeno Qué, ¿Qué no ves que estoy ocupada? pregunto. ¿Dónde llevamos? Va no a sé. tener que atacar, Ataca Otro bebé, ahí? Madre de Dios, déjenme vivir. Gracias. Hemos quedado sin vida por culpa de los bebitos. Ah, claro, como no toca hacer yo todo, asqueroso. Dentro, Isaac. Creo que sé lo que ahora. Darme vida, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. RTX son en Among Us. Con mucho sueño y tú. Eh, me ya la cabeza, pero ya se me ha pasado gracias al poder del evoprofeno Por eso nunca hay que tener bebés, te quitan la vida, literal que sí eh. Pero además de verdad Así mismo le dijo mi mamá cuando mi hermana le dijo que... <risas> ¿Estará Johnny? Ay, mi chico guapo, Ay, Nos hemos hecho un amigo en el caso, se llama Johnny lo voy a llevar hasta el final del juego si es posible. Que <risa> soy una clown. Nos hemos Ay, nos hemos quedado sin cosas del cortacis. Que depresión. Bueno, vamos aquí. A le falta constipar. Bueno, ya estoy mejor. coña novia de Isaac un santuario supervivientes unidos a nosotros Nicole volveré a la cubierta médica tiene sentido iré a la cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes luego hablamos la cubierta de la tripulación no sé si sabe algo que no nos ha dicho Pe, pe, pe, pe, pe. Parece un health crowd. Sí, en verdad, sí. bebé otra vez, no. ¡Ah, ¡Oh, qué es eso! Eso no son bebés, ¿qué coño es eso? No, sí, son bebés, pero... ¡Ah! ¿Pero sus morís o qué? Sí, sí. Ah, vale. Es un bebé con tentáculos de la boca ¿Qué te pareció, Johnny? A mí no me ha gustado esa experiencia, la verdad Ha sido un poco traumática ¡A los psicóloga! Tengo una loca que llevo mucho muerto como amigo ¿Que ¡No! ¡No! ¡No! ¿No? Imagínate nacer y que tus familiares te digan que eso no es un bebé. A ver, es que no es un bebé. ¿No ¿Le viste esa apariencia de bebé? Se me es sincero, por favor. A ver, ahí Vamos a ver si te podemos comprar unas curitas. Aquí habían curitas, ¿no? Sí, aquí hablan curitas. ¡Oh! Traje nivel 3. ¡Ah! ¡Bro! ¡Mi hermano, la injusticia! Estaba en el menú. Ana Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba en el menú, bro. Y así le dieron novedades a su amigo, nunca compró su promesa. Lo siento, no puedo estar en todo. Es que si me lo llevo mal y si lo dejo mal Es que no puede ser, ¿eh? Johnny, No me jodas que no hemos hecho esto Ah, vale, sí, ya está hecho No te volveré a dejar nunca más, Johnny Lo prometo Me da igual tu transmisión, vieja loca encantó tu traje pues ya se te gustó, ¿eh? Eso. Hola Anthony, qué tal, ¿cómo estás? Supervivientes a Ay, Johnny si algo que no nos ha dicho. dejar de, señora? Eh, tú no has salido antes ¡Es otro Jenny! ¡Oh, espérate! Pero antes no había salido ¿Salen enemigos aleatorios? Bueno, antes habían salido otras cosas Bueno, y no me quejo y sabe si. Sí. ¡Ah! ¿Lloridas? ¿Lloridas? Están Johnny 1 y Johnny 2. Vámonos, Johnny 1. Johnny 1, te he dicho que vámonos. Y el ¿eh? para que todos los jugar al juego de Deadpool. No lo conozco. Pero me gusta jugar en Dead Space. Es que es una cosa este juego maravilloso. Ahora, a ver, Johnny. El plan es. Nos metemos aquí a comprar. Si nos da tiempo. Pero tiene pinta de que no nos va a dar tiempo. ¿Por qué? Diréis. Porque viene el bebé. Por aquí hay un papel ahora no aparece ningún bebé. No, no, mejor hace, hace lo de los enemigos que sea aleatorio. O sea, es como plan... Ahora sí, hay enemigos. Ahora no, jajaja. Ja, ja. ¿Nos podemos comprar el traje? No. Vamos a comprar vida Sí, No tenemos vida Está feo tirar todo nuestro presupuesto en vida Es posible, ¿Nos hace falta? También No bueno, espero el mes que tome que ensigue sí el maratón nervioso <risa> Es que ahora tiene un director de sustos como el Lefort, sí, no? Es aleatorio, no Bien yeah. Mañana el juego de anime, no es el sábado, el juego de... Bueno, sí, es verdad, mañana <risa> Mañana es el Persona 5 El juego de anime, ¿eh? Persona 5 Mañana vamos a intentar hacerlo larguito Te va a mandar sustos y enemigos, depende de cómo estés jugando Y cuántas balas tengas y vidas y esas cosas Así ¿Ah, No me digas, ¿va en serio? Qué fuerte ¿Aquí habíamos entrado ya? Espérate, Johnny, que tengo que hacer cosas Ah, no, aquí no me has entrado. Un momento, Johnny, ¿eh? ¡De verdad, eh! ¡De verdad! ¡De verdad! Decidí hacer este juego así. Lo voy a funar. ¿Está la secreta? ¡Pum, enemigo! La verdad es que el moderador tenía razón, ¿eh? Nadie le quiso hacer caso. Yo la primera. basta en pedazos porque le da el espacio porque me ha dado susto. Y como le daba el espacio porque me ha dado susto, pues hemos tirado una bomba y nos ha dado también a nosotros, porque somos listos. De hecho vienen a dejar a Johnny fuera. ¿Ah? ¡Chupa fuego, perro! Aunque tú que no has tenido bastante. ¿También Johnny? También. Pero es que la serie original se llama realista y asustada como debería ser, en el remake no importa lo que pase, que está guay. Sí, eso es lo que pasa en los remakes. ¿eh? Lo peor es que es verdad Eso es lo único que no me gusta Que en cambio el, el personaje Que las voces son como Bueno, haz esto Vale, voy Haz esto Vale, voy Voy a ir a la cubierta media No dice Voy a ir a la cubierta media Voy a ir a la cubierta media ¿Por qué no hay luz aquí? Vamos a perder a Johnny en el tren Seguramente si perdemos a Johnny en el tren Espérate Va a sentarte. Si perdemos a Johnny en el tren, es que este juego está mal hecho, ¿eh? Este juego está bien hecho. Que te he dicho que te sientes. Que yo sé que no te gusta sentarte en el tren, pero. pero bueno. Y aquí, espérate, aquí. Aquí igual está más. Bueno, ya no podemos mover. ¡Ahora, Cristian! Para la otra semana jugaremos en la Tommy Heart. Sí. La idea. Quizofrenia tan potente. Bueno, pues nada, dejamos. ¿Lo dejamos o nos lo llevamos? Es que si lo dejamos mal, ¿por qué lo dejamos? Y me lo llevo mal, porque me lo llevo? Oye, esto no estaba antes aquí, ¿verdad? Oye, esto no estaba antes aquí. Hostia, yo Esto no estaba antes aquí, ¿verdad? Y en la cubierta me. No cubierta médica no estaba así antes, ¿verdad? Con luces, digo, ¿eh? No, pero pues vamos a dejarlo Un momento que andan no, nadie ¿Auxilia? Tienes un poco tímido, Habla mucho, no, es tímido, sí, la verdad es que Pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya Habéis dicho que estoy loca Mierda, se ha pasado en la cubierta médica, tío ¿Qué? Daniels, la puerta de la cubierta médica se ha cerrado a mi paso. Hola. ¿Mamá? Otro superviviente. Porfi. Aquí estará algo. Soy médico. Están médico, soy médico. venido buscando refugio. Bueno, la doctora Brena está ocupada ahora mismo. ¿Quiere ir con ella? Es un navío. Dejando a Jenny abandonado, joder, ahora soy mala amiga, macho, todo mal, chico Si sí, me lo llevo en la esquizofrenia y no sé qué Ah, tenemos que comprar, voy a comprar munición de la, esto Hace falta munición del corta césped. Es que el corta césped es lo mejor del mundo. Porque esto parece un juego de terror ahora mismo. Pero Jenny está ahí, claro, es que un bebé. Dos bebés. Ya no hay bebés. hablando de voces en la cabeza no es por nada pero ahí ya que está escuchando voces todo el harto eh no sé sí qué es estar un poco y esto está muy tranquilito no o sea mejor pero Yo lo que voy a hacer Ah, este no le podemos pegar Se va a transformar eh. Y este también se va a transformar Pero no le podemos joder a Isa No me puedes cercenar la cabeza Ya está, no No por si Isa que es demasiado Espérate, Isa es demasiado... Ay, es demasiado bueno para este mundo. Y no está bien, no nos dejes sufriendo. Dale, ¡pum! ¿Ya ¿Está? ¿Sí? Johnny no, ¿eh? Johnny no, que somos panas, ¿eh? O lo éramos. Bueno, podemos reemplazar a Johnny por Johnny 2. Este, este tiene cara más de enfadado, ¿eh? Bueno. <risa> Me toca a los pacientes. Los pacientes se están moricionando. ¿sí? ¡Eh! Sin escupir, ¿eh? Eso es lo que le pasó al último que me escupió. ¡Ah! Basta ya, ¿no? ¿Te quedan a ti cosas? ¡Au! La tontería, el enemigo más fácil nos ha toda la vida A ti. Terrible Oh, no duros Oh, sí, sí, abre, abre. Oh, botiquín Oh, sí Nos podemos mejorar el traje, ya nos podemos mejorar vida del corta de césped el, y el daño. Y esto para la siguiente. Vamos a ir full cortadora de césped. No, no es una cortadora de césped, ¿no? Pero. por lo menos me da munición menos mal cómo uy ah no está allí ¿Ganaste el Eren? No. De hecho, estoy muy herida. Hola, Kurokinder el Me estoy pasando mal. No mal. A ver. No tanto como las primeras veces, pero sí mal. ¿Dónde está lo que hay que petar? Ah, aquí. Pues, qué bonito. Aquí, ¿no? Oh, también es que me va a hacer falta. Siento la pinta de que eso me va a hacer falta. ¿eh? ¿Por aquí? Ah, no, es por aquí. No, no, espérate, vamos a ir a la puerta secundaria, hombre. ¿Eh? Con misiones secundarias siempre, gente. Bueno, tengo que registrarlo de estos días. Me empieza a fallar la memoria. Como decía, el nuevo tratamiento que estoy desarrollando debería ser en definitivo. El pues no, no lo ha sido, es juez. Uh, deberás estar en tu puesto antes de que la TEC se paquee. Mm, mm, mm. Y la morición. Se va a salir mal, eh. El médico también se estaba volviendo crazy, pero mucho, ¿eh? Oh, el módulo que nos falta, perfecto. El es un para la la ¿Qué es eso que nos han dado? ¡Eh, vida, vida, vida! vida, vida. Hora, un, para esto. un diagrama, eso se podía aprender algo, ¿no? Creo que sí. No, oh, es Lenin, voy. Por ahí, pero vamos a ir por la otra puerta. Está volviendo la gente muy crazy en esta nave, ¿eh? además. ¿A la pena venir por aquí? Nos vamos a llevar un susto, niña. Capítulo 4, operación completada. Y capítulo 5. Vamos. No por aquí, ¿no? Pero me gusta explorar cosas secundarias De poco a poco se va completando Sí, son 12 capítulos Vamos por la... Cuando lleguemos al 6 iremos por la mitad Nos vemos Leren Ay, oh, ya está, no pasa nada Que vaya bien, recuperate el dolor de cabeza <tose> Ascensor Ay. Ascensor hacia abajo ah, Básicamente el médico se ha vuelto tarumba Y el otro no Y ya Como todo el mundo en esta nave Tampoco no mira Ay, la otra puerta la tendríamos que haber abierto así Ya venía el caso Aquí ya hemos estado, ¿no? Bueno, oh, sí, sí. Hemos hecho un atajo, que se llama. ¡Atajo! Ah, era un holograma. Era mentira. ¿A Isaac Clark? Isaac. ¡Ay, el médico, míralo. Nos ha metido en, en éxtasis de esos tú. La pareja de la doctora Brennan. ¿Sabía que éramos compañeros? ¿Ayuda? ¿Está loco? Doctor. ¿Ayuda, está loco? No me toques. Ayuda, está loco. ¿Ustedes es la razón por la que la no se activa? Ayuda, está loco. ¿Ayuda, está loco? Te toca, Neren, ¿no? no me toques. La convergencia no se ha retrasado. ¿Le puedo meter un puñetazo? ¿Favor. La cuestión es cómo. Pero aunque le preguntara, sospecho que no es muy hablado. Hay un bicho detrás, eh. Eso es un enemigo. No me, había me va a soltar a ese enemigo, ¿verdad? Creo que, te, que le falta un tornillo, le faltan Pero dos, que yo que creo, falta. eh. Eso es un enemigo que nos va a soltar, ¿verdad? Vamos a tener que pelear con él, ¿verdad? Desmembramiento. Pero creo que va por buen camino. Nos va a soltar al bicho ese de atrás No sé qué es eso, pero me da mucho miedo Auxilio Me falta pelo, eso sí Es que todos los calvos son malos Es que Xavi tiene razón, sí Oye, oye, oye, oye que viene, ay, ay, ay, ay, ay, Ah. Oh, te da tiempo a pagarme, eh, perro perro. No, no, no, ¡No! ¡Que es inmortal! ¡Que se regenera! Eso no es justo. ¡Oh! Daniel ¿Que no abre? ¿Por dónde es? Ah, por aquí. Ah. ¡Que es inmortal! ¡Oh! Corre, corre, corre, corre. ¡Corre, corre, corre, ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Isaac! No sé ¿Para dónde? Ir, ¡Para aquí! moto. ¡Ah! ¡Quietas! ¡No tengo tiempo para vosotras! Es inmortal. ¡What the fuck! ¡Mosquito gigante con eh! ¡Es inmortal! Isaac, la retransmisión de Nicole. No Dios mío, las salidas están bloqueadas desde una de las oficinas. Imagino que la de Mercer. Puedo forzar las puertas internas, pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano. Qué bien. Qué bien, ¿no? Tenemos un enemigo que es inmortal, literalmente. Da igual que el desmembramiento que lo desmembres. Ajá. Y tendré yo la culpa encima. Me acuerdo de esta parte, creo que es una tremenda mierda. Pero, pero ahora tú no, que eres un Norming. Estoy ocupado con otras cosas más importantes. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás por aquí? ¡Aaah! Corre, corre, corre, corre, corre, corre Que no solo viene uno Déjame, tú no me sirves, deja, quita, bicho eh, Que vienen dos oh, No me puedo parar a mirar nada Que ansiedad, tío, yo quiero mirar todo el loot Oh, no No, estos es nombre. ¡El otro! ¡El otro ahora! ¡Oye! No es justo pelear a... ah, bueno, pues, no. Te hace sandwich y ya me lo he hecho ya. No pueden pelear Con todo el mundo si estoy huyendo De un señor rojo gigante que es inmortal Realmente ¿Sabes? Que se regenera Esta parte va a ser un problema porque yo trabajo muy mal bajo presión, la verdad No sé si os habéis dado cuenta, pero yo trabajo muy mal bajo presión Hola, Yamichan, ¿qué tal? ¿dónde estás? Yo trabajo muy mal bajo presión, no sé si os habéis dado cuenta Entonces El plan Es subir El objetivo es subir Por lo menos el juego ahora no me ha puesto enemigos, gracias. Queriendo ver el remake, ¿a qué sí? El problema es que trabajo mal bajo presión. Comido. Pero para de seguirme el señor rojo gigante, y encima hay más enemigos. Este grita, ¿podemos pasar de él realmente? Claro, estoy el primer susto del juego. Eh, ¿Cuál era el primer susto del juego? Creo que me lo comí, lo bien comido. Eh, la serie está en una lista en YouTube si la quieres ver en resumida. Me está disparando cosas a mí. Nos podemos poner a leer el texto ahora, por favor. Aquí hay para guardar, guardemos. No, no me acuerdo, Perdón, es que ya pasa tiempo, no me acuerdo cuál era el primer susto. Si me lo dices seguramente me acuerdo y te diga si me lo comió, ¿no? Seguramente sí. Este tío está zumbado de la cabeza, ¿eh? Uh, se me comió. Uh, botiquín, ¿eh? El diario de Mercer, este señor está loco, eh. Convergencia, donde los cuerpos de los muertos se levantarán, unidos y mortales hechos solo por una efigie. Eso nos enseña que toda esta materia prima, todo mi trabajo y la efigie permanece inerte. Desde entonces, desde ese primer contacto, una frase se repite en mi cabeza. Los creadores deben ser absorbidos. Una idea divina, quizá que la creación de mi cazador es parte de la respuesta, y aún así. No, no voy a dudar, ningún ni lo ha estado tan cerca para engañar a la muerte a esa marchita tirana. Debo de ser igual de tener. Claro. Alerta de local este era una manticura de esas Está cocu, ¿eh? Maybe Dios mío. ¿Puedo no lo puedes ayudar, está muerto ya ese no. Salva el sistema hidropónico Estamos muriendo El aire está envenenado pero todavía hay tiempo. Ajá. Se si... muere. Solo necesita nitrógeno líquido. ¿Cómo este? Ha muerto dramáticamente. cuando recién empiezas el juego, dan la vuelta por un sitio y miras por una ventana puerta. Ah, creo que sí. Digo que podíamos hacer. De algo en el Lo siento, eh Por, por si acaso si No creo que te levantes Perdona, eh Lo siento, tío, ya estás morido Gracias por la espera, de nada, hombre Ahora vamos a esperar a que nos siga otra vez el señor este Oye, Claro, si no ¿Ando con su sufrimiento? No, ya se ha morido Es que esa no anda acá con el sufrimiento de la gente, se lo rey Aún, ah, vamos a pasar de esta gente? ¿Cómo vamos a pasar de esta gente? Ya? ¿O no? Tienen nitrógeno líquido Como si fuera fácil Joder, cuánta gente, pero bueno Pero. Ah, no El Johnny 2 El Johnny 2, por aquí Ah, ah, ah, ah por aquí, sí, mira que bien Corre, corre, corre, corre. Mira que aliado El locuelo este Espere ah. Bien Por eso nos han dado vida Es que ahora todo tiene sentido, claro le den venís a Navidad ¿Tienes la cura de este amor No falla, ¿eh? eso es un tema O que podemos vender algo aquí A ver si nos podemos comprar la mejora del traje Y ahora más enviados, artículo ya disponible Semiconductor de rubí, oh sí y ahora este. Y ahora nos podemos comprar el trajecito, ¿no? No, casi. Es que no quiero vender nada realmente. Vamos a tener que comprar más munición de todas formas, o sea que... Ningún... Tenemos un botiquín, eso está bien. Tenemos cositas, eso está bien. Hay que ir por aquí, ¿no? Y ahora nos vamos. Consigue nitrógeno líquido. Ah, pero... ah, por ahí no es. ¿Por aquí ya hemos entrado? No. Deberíamos entrar por aquí, aunque no sea por aquí. O sea, no tiene pinta, ¿no? Pero... Sobre todo más porque en esta parte de la clínica ya hemos estado, ¿no? Y se supone que está todo looteado. Se supone. Se supone. ¿Por aquí? Ya, por aquí. Está oscurito. ¿eh? Tengo miedo. Por favor, te abres. Oh, oh, oye, nos no justo. ¿eh? Lo vemos es que aquí está nuestro amigo Johnny el violento. Este no es Johnny el majo, este es Johnny el violento. Johnny el violento. No, este es este Johnny bajo. El Johnny violento tiene que estar por ahí. Vamos a pasar de este realmente. Vamos a pasar de este realmente. No sé si es mejor pasar de los enemigos o pegarte con ellos de verdad. <risa> Oye, no es justo, eres fast boy. ¿Te han enseñado que es de mala educación? ¿Eh? Uy, corre rápido cuando quieren. Hemos quedado sin munición Por tu culpa Poco ¿Te imaginas en la repetición del derecho y que yo nunca hubiese estado ahí? ¿Te imaginas? ¡Francesco! Es la Francesco, sí Siempre tenía mal genio ¿eh? el señor Francesco, ¿no? ¿Te acuerdas ya a mí de Francesco? Pues tenía un mal carácter, ¿eh? o sea era su carácter, ¿no? Pero, aún bueno, así convertido sigue igual. Agüita. Ah es por ahí, vamos a ir por ahí. Nada no es broma, no vamos a ir por ahí. Charlie, <risa> ¡Francesco, nunca me llevé muy bien con él pero Imagínate, no sé. Y eso está aquí toda la vida, ¿sí? Aquí es donde apareció nuestro amigo el, el loco. Muy bien. Que abres la puerta, gracias. Sabéis, no me gusta tener no munición. Ah, eso no me vale. Quiero munición de la cortadora de césped, por favor. Gracias. A ver, ¿nivel 3? ¿O ¿O de de nivel 3. Vamos a guardar aquí por si acaso. ¿eh? No me fío. Estoy guardado en todos los lados. No me fío yo de este pollo. ¿eh? Tendríamos que haber abierto la puerta antes de... Tenemos cosa de estas y ¿Sí, tenemos esta así, Esta así. Nitrógeno líquido. ¿Qué ha hecho este aquí? ¿Por qué me estás contando tus cosas de señor malo? Todo me no aplica. <risa> ah, está ahí el cabrón, mira, ¿no? No, no vamos a llegar a casa ASMR de teclado con gritos de fondo Sí, ¿Y soy? Es que los mecánico se escucha mucho No, se acaba para todo el mundo Porque todos nos vamos a convertir en esa mierda Y esa mierda no está viva, es un zombie No me los irás a soltar aquí, no ¿Estás loco no? Oh, oh Oh, oh Este es Johnny el mala hostia Hay que pagarse con él el... No, hay que hacer aquí Ah, soy por aquí Me encanta cómo el villano Se puede ir siempre Oh, oh, oh, oh. ¡Oh! Oh, oh, hey, me Hola Yoni, que guantazos metes, tío. Oye. Oh, yeah. Oye. Así que no... Vamos a meternos una pastel. A ver. Es que nos vamos a adicionar. Es que, es que esta parte del juego a mí me estresa, ante teoría, no sé, en ¿eh? serio. Obviamente los problemas no son los bebés A ver El problema es que voy a coger un laza llamas Y me voy a empezar a repartir leña con el lazayama Así que entra, entra, entra, entra, entra. ¡Au! A ver Los bebés Los bebitos son los importantes Los quemamos no van a dar por saco el problema no son los bebés, es el padre. Claro, el problema es el padre, que es un poco violento. O sea, yo. La verdad es que. Yo creía que éramos panas, pero. yo en el segundo no le gusta, ¿sabes? O sea, lo de tener amigos es un poco. Es un poco sociable, ¿sabes? O sea, mira, lo es no tiene pinta de querer tener amigos. Entonces. Que la gracia de esto es. ser así! ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se supone que hay que vencerle? ¿Cómo, cómo usamos el nitrógeno? ¿Cómo se usa el nitrógeno? ¿Eh? ¡Ah! Eso, o sea, hay que meter... Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer, hay que tunearlo aquí Hay que hacer que el Francesco entre aquí, aquí Como está haciendo ahora, así o sin salir, ¿sabes? A ver, Francesco, de verdad, tienes una mala hostia. Te lo aguantan y tú. Eso tilín, pero a ver. Eh, eh, eh cuidado con esa guerrita. Es eh, un pujo de respeto Es que Francesco y yo. Acá nos hemos llevado muy bien, ¿sabes? Tiene familia eso. Vamos a dejar ahí. Adiós. yo Yes. me Si yo te contara. Si sí, yo te contaré, hija. Rocheta de Francisco. Mmm, qué bico. Puedo hacerlo, pero no contacto con Hammond desde que se fue a la cubierta de la tripulación. A Isaac, la calidad del aire cae. Si tienes nitrógeno líquido, arreglemos el sistema hidropónico. Hidropónico. Coger eso monada Hidrocaballo. Hidropónico. ¡Ah! ¡Eh, bebito! Hidropónico. ¿Qué dejas, niño? Digamos que es una muestra. Ten cuidado a saber que habrá experimentado con esa bestia Con pues mucha cosa A ver Isaac, hay un bebito afuera molestando Ahí está ¿Tú lo, querido, ¿Tú, lo querido, niña? Tú lo has querido, niño Tú lo has querido, niño Tú lo has querido, niño y en la misión secundaria esta de la muestra, ¿la deberíamos de hacer o no? No me acuerdo yo ya del juego, la verdad. Qué oscuro está este juego, ¿eh? Ya más cosas Además que era aquí A la cubierta de control del monorail Free yourself. Y Isimura RIP a de vuelo, de Why are you... What a... Uh, why am I here? You were choosing ¿Por qué estoy aquí? Te han elegido Un poquito cucusi que estaban en esta nave ¿Podemos vender algo? No ¡Hala! ¿No mejora de la motosierra Hay que llevar esto al banco eh. ¡Oh! Cosas Por aquí, ¿no? El mantenimiento del mono raíz. Nos van a pegar otro susto sea, ah, por aquí ya hemos estado, ¿no? Sí, esto es lo del baño y eso. Y por aquí es donde nos metieron una serie de repetidas de sustos. Para nada agradables, me acuerdo de esta parte. Un poco de, de Chainsaw Leren. <risa> Chainsaw Leren ti era por aquí, ¿no? Sí. A la monorra Y... Isaac, si del los de tu casco. El okay. La cubierta está puta, médica dijo algo de crear una encima. Quizá los científicos dejaron un terminal de trabajo abierto. Lerenzau woman, es verdad, pero Chainsaw man no... Lerenzau... Chainsaw... Chainsaw... Woman... Chainsaw... Lerenzau... Chainsaw woman... Mi alma and with you... ¿Que no habíamos entrado, no? No... Cuando venís, nunca tengo lanzallamas equipados, mierdas ratas. Joder, voy a ir con lanzallamas siempre en primera. Chainsaw Led es una mejor, bueno, sí. Pero en verdad sería en vez de Chainsaw Man, Chainsaw Woman. En este lado, ya Ah, el botequín, ah, que funny, eh. Sí, muy gracioso. Ay, por aquí. Bien. ¿Nos, acabamos? ¿Nos acabaremos el episodio 5 hoy? ¿Junto? Espero que sí. <risa> La niña toma agua. Sí, no, voy. Gracias, Jael. <risa> el lanzallamas es igual que el transporte público cuando lo necesitan. No está, por no ¿Qué va a pasar? Necesito perseguir al Eren, pero ya más rápido. Por eso nunca me llega el éxito, ¿sabes? Ajá. Ajá. Calla, señora. Como Saisak, no nos hace falta ¿Cómo oh, te sientes mejor? Ya se me van pasando los de cabeza No hay nada que un ibuprofeno no haga, la verdad Le los ibuprofenos sí queda nitrógeno líquido, el sí, sí. Líquido recargado. ¿Eh? Arregla Un oh, botiquín es, que bien Bien no me digas, genial. No hay genial, ¿sabes? nada no más era doctora, Leren. sí, Francesco vergonzoso, Parece que estaban intentando matar a lo que haya en el almacén de alimentos. Ojalá funcione. No te sobrefijan, no, si estoy bien, estoy bien, no estoy mal. Me gusta, es que me gusta mucho streamear, gente, lo siento. O sea, sé que no debería, pero es que me gusta mucho streamear. No quiero, señora ¿Leviacan es que ha dicho? Para Solo me para y ya, ya la tienes Si el menos será más fácil eh, Este juego sale en 2008 no me acuerdo de nada del juego. Ese es el problema. No tienes acceso al de alimentos, pero, pero hay otra forma es arriesgado. Es arriesgado. ¿Más arriesgado que quedarnos sin aire? Mi equipo está alterado. Todos están conectados al Leviatán y respiran sus toxinas. Pero la conexión es recíproca. Psicropa. Se, se los inyectaremos al Leviatán Va a acabar mal esto, ¿eh? Tenemos que hacer sigilo. Isaac no es de sigilo, ¿eh, señora? Isaac es de pegar patadas. No digo nada, pero el señor Isaac es de patada no de sigilo. Mira, ¿Me puedes hacer sigilo? No. no le gusta a Isa, que eso. Isa qué es eso? Otra mejorita del traje, sí, sí, tírale. Vamos a mejorarnos el traje, gente. te lo mejorabas al tope, le salían como pinchos, creo. Una cosa muy guay, la verdad. Madre mía, qué pro. ¿Tenemos más vida? No, creo que no. Pues ya está. Dinero invertido. ¿Qué hacía esto? Munición lineal. Munición para el cañón lineal. ¿Nos hemos dejado una arma? No hemos cogido el cañón lineal, ¿verdad? ¿Deberíamos ir a por él? ¿O no? Bob, tienes, tienes completa tu armadura de Minecraft De diamante en el Minecraft eh, Deberíamos ir a por ese arma, ¿o no? Que no sé cuándo sale el cañón lineal, igual nos lo hemos saltado ya, ¿eh? Ah, eso es tóxico, ¿verdad? Tiene pinta de que ese agua está tóxica. Mejora de sierra. Okay una caja. Tiene pinta de que esos es tóxicos, sí. eh. ¿Queréis ver una guía? Por fin. aunque no sé si nos hemos saltado el cañón o llega ahora. Es que igual nos lo hemos saltado en el esto de... Traje nivel 3 mejoras. Será trituradora mejora. Pero no quiero gastarte en esto ahora. A ver. Hay más del traje aire, vida, nos interesa, pero es que hay que llegar hasta aquí. Y pide tres nodos. ¿Cómo va en la cortadora de plasma? Nos queda una mejora solo. Bien, la cortadora de plasma está mejorada al máximo. Perfecto. El rifle de impulsos también lo estamos usando bastante, pero no. Mmm. Vamos a mejorar el aire. El, el esto, aquí, hasta aquí Créditos please. Munición, please No me mola que te dé más munición De las armas que no usas Que de las que usas, tío, porque la cortadora de plasma No la, o sea, la estamos usando, es la arma que más tenemos subida y aún así ¿Sabéis? es de nivel 3, ahí no podemos entrar aún Me gustaría que me diéramos munición de la cortadora de plasma Ya que ahora tenemos subida para acozarnosla máximamente <risa> ¡Anda! Inyecta el salvante número uno Vale, Tengo la sensación de que esto va a salir muy mal O sea, no os pasa a veces cuando estoy jugando algo que decís Tengo la sensación de que esto va a salir muy mal Realmente ya lo habéis visto, ¿por qué? Date, a ver Ah, ah, ¡Ah! Date que siempre me molestéis cuando no tengo nada en la mano, che. bebecitos sucios ¿Querés correr a esa que hijo mío es au vale a ver todo menos ahora tú saca los patitas ¡Oh! broner eso no es justo venido desde las sombras! ¡Pendejo! Verdad, ¿eh? Uy, tío, verdad, como me han puesto en un momento, ¿eh? O sea, la contadora de pero que más tenemos mejorado, pero no nos dan casi uno y 100, entonces me da reparo usarla. La verdad, no me Date. ¿Alguien más, ¿No? ya están todos, espero que ya estén todos No, no están todos, no queda este bebito Ya está, ya no está Señorita, se va a descansar, no ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye, oye, no es justo, eh No es justo, ¿y si me voy? No, no me voy, no me voy No me voy, no me voy, ¡No me voy! No, pero tú no estabas morido esos Oh no, eso es lo que ocurre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oh no. Es raudo y veloz como aquí. Ya, por favor. Basta ya, no, por favor. Basta ya, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Ya está, ¿no? ¿Ya está. Estamos Gucci, ¿no? Estamos Gucci. Me quiero ir a los cuerpitos. A ver, podemos entrar bien. Una cajita. Bien. Uh... Vale, ya no. Vale, ya que eres inmortal. ¿O qué te pasa? ¿Ya? Gracias. Madre mía, que canchieti. Ay, ¿Qué es eso? Petición de seguridad recuperada. Soy la doctora Cruz desde el sistema hidropólico Algo ¿Dónde están para guardar? Eh? ¿No, pa guarda? eh? ¿No hay para guardar? ¿Qué sabes? No hay para guardar. ¿Qué capítulo vas? El 5. ¡Hasta aquí! ¡Ah! ¡Ah, vaya! Aquí está el cañón de energía. Creo que es el que nos hacía falta, ¿verdad? Creo... O oh, sí Pues Tiene... esta no, señora, es por seguridad La mía y la de todos Por su seguridad, la mía y la de todos yo cambiarme las armas ¿Qué me cambio en la motosierra? Finalmente, como diría Francesco Pobre Francesco Equipar la motosierra, pues, a ver cómo funciona esto ¿No hay un enemigo ahora? Ahora quiero probar mi juguete nuevo Por favor Ahora sí quiero enemigos para probar mi juguete nuevo jo, no hay enemigos ¿Pero esto es que hay que pegarles o cómo? Toma, Pati. Creo que el cañón de energía y yo vamos a ser mejores amigos, ¿eh? ¡Hombre! A ver, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Ah, a por favor, me gusta Ya, ¿no? Me gusta, pero no es muy efectivo ¿eh? jo, Nos hemos quedado sin vida bueno, ya no. o sea, Está bien, pero como que no es muy efectivo ¿no? O sea, en plan No lo no veo eficiente Si tuviera más de... Creo que, jo, no, es que hay que hacerlo muy de cerca ¿no? ¡Ay, de verdad! ¿eh? Lo único que no me gusta de este de Space es que le han puesto demasiados enemigos. Yo creo que en el 1 no había tantos enemigos, os lo prometo. Hazme ¿eh? eh, crazy, pero yo creo que en el 1 no había tanto enemigo, tío. Esto está siendo inaguantable, ¿no? de verdad, te lo digo. Los bichos representan a los pulmones. <ríe> tras fumar, sí, ¿no? Eso, gente No hay que fumar Que es malo Ay, la madre Que me Es que, de verdad Este juego Se han pasado demasiado Con los enemigos Tío, o sea No tienen gracia Tanto enemigo ya A un botiquín Porque menos, ¿eh? A es un botiquín por Isaac Claro. No, Ahora es malo porque la gente ya está a 4 dólares también. No está en 20 paso y ya te sabían cómo dicen enemigos. Sí, Crux, es que no sé, qué le pasa al remake. Que han dicho remake más enemigos. ¿Por qué? Porque podemos. No, porque me falta munición y vida, ¿sabes? Todo el rato, es que de verdad. Es como magobio. No, la arma de pulsos es buena, pero tampoco te crees que mucho. ¿eh? Ah, por aquí, ¿no? ¿Es por ahí? Vamos a ir por aquí. Me voy a curar de todo, che, si no me estreso. Ahí. Pincha. A mí, mi Eh, Informe de laboratorio químico Para doctora E. Cross De profesor E. Jaguar Galp. Asunto tejido orgánico. No sabía que la madre de esa que está en el culto Sí, sí, sí, la madre de esa que estaba loca Elizabeth, cómo me pediste Te los últimos resultados de las pruebas del tejido orgánico Que hemos observado en la nave Sé que estás ocupada, pero tenemos que realizar un estudio Conjunto con la doctora Howell Esta sustancia es absolutamente fascinante de hecho, ahí se al culto porque su madre está en el culto. Nada, su afinidad por el tejido muerto al principio pensé que era un tipo de hongo Pero las células se parecen más a bacterias comporta con comportamiento vírico. Este organismo infecta a otras células por osmosis, muta y se reproduce de forma asexual Lo más sorprendente es la velocidad de propagación: Una sola bacteria se produce 20 veces en un minuto Creo que por eso no hemos podido acotar ningún punto de origen concreto Parece encontrarse en múltiples puntos de la nave en forma simultánea No había visto nada igual ya aunque apostaría mi, mi reputación Creo que puede ser una forma de vida alienígena el profesor Howley cree que puede ser un transformador de hábitats, los niveles de producción gaseosa son enormes, razón por la que desprende ese fetidolor, No desconocemos la finalidad, con qué organismos tendrá esta relación simbiótica, estarán por ahí, serán inteligentes Le mantendré informado Me gusta lo de los pulsos. ¿Ah, por aquí? Ajá, ajá. ¿Ah, para dónde? Por aquí. Perdón es que le estoy dando todo el rato a la X, pero es que me pierdo mucho, muy fácil, muy pronto. ¿Qué? ¿Qué? Y tengo la orientación terrible, en estos juegos. Bueno, en todos los juegos, en Me mola mucho Me mola mucho la luz. Mira, mira. luz. Wow. mira Oh, oh, ya me mola tanto esto, eh. No lo sé. Oh, está lagueando mucho, ¿verdad? Aquí. Está lagueando mucho en esta zona. Perdón. Dios. ¿Se han subido los gráficos? Puede ser que se hayan subido los gráficos, eh. O no. Ya, baja, que baja, baja, baja, baja. Bueno, esta zona laguea mucho. Estaban optimizados que flipa Vamos a ver si podemos salir de aquí pronto. Porque es que está, está lagueando, Dios, corriente. horrible ah, ¿Por dónde se sale? Aquí. Perdón. Es la calidad en los gráficos. Aquí ya ha vuelto a estar a la normalidad. Sí, perdón. Ah, ya vamos por el capítulo 6. ¿Verdad? Bien, mejor. No sé por qué ha empezado a consumir tanto ahí, la verdad. O sea, no debería. Es decir, ha funcionado bien todo el juego, menos en esa zona en que esté. La mala optimización hace... ¡Guau! ¿Cómo lo tengo que dejar por aquí? ¿Y si abro y cierro el juego otra vez? es una buena idea? Esperaos, porque está lagueando muchísimo, ¿eh? Creo que está rayando porque el juego ya lleva abierto mucho tiempo y se le está pirando muchísimo la olla, eh. Uh, a ver. Voy a irme a la habitación un momento. Y voy a intentar guardar. Aquí. Voy a cerrar y abrir el juego otra vez. Si así no va bien, lo vamos a dejar por aquí. Te guardan Abandonar partida ¿Sí? Wow Este juego consume demasiado ¿eh? No deberían O sea ¿Veis lo que pasa con los remakes? Que quieren optimizar juegos Y jajaja ja, ja. Saludos Voy a abrirlo otra vez ¿Vale? Si explotas por eso Y si no lo dejamos por aquí Ya si sí tenéis una horita Para estar de tranquis Because eh... Eso Toca directo y, in, y luego Hoy toca directo y in, no ¿no? Sí. Pues eso Gracias, yo tenía razón no lo, lo he apagado y lo vuelto a abrir Porque estaba empezando a laguear mucho O sea, gente, estaba lagueando muchísimo Y si abriéndolo y cerrándolo no se arregla ¿eh? Pues Nos iremos A descansar Así no seguramente me veáis bueno ya estoy abriendo juego me está me estoy lagando yo no pues, puedo consumir tanto una cosa continuar ah, parece que está arreglado a ver espera. Bueno, estoy lagando Mala cosa, eh, mala señal esto, gente Bueno, no va tan catastrófico, ¿no? Podría ser peor A veces las cosas se solucionan abriéndolas y cerrando Bueno, discuto Gua, fatal, eh Creo que no lo podemos arreglar Es que es esta zona en específico o sea, es una puta mierda porque es esta zona en específico, la que está dando problemas Ay, verdad. O sea, el juego, aquí la iluminación está yendo tan bestia Que es que no, no sea full Es que me sale mal que lo veáis a menos 3 FPS, tío O sea, eso ya es cosa mía, ¿eh? Igual me paso esta zona Es que cada claro, pasarme esta zona fuera de derecha no es una opción Está frío. De las cosas se solucionan con el diálogo Y otras con la pólvora. ¿sí? Que sabéis qué pasa Que la iluminación en estos juegos Consume muchos recursos Y como consume muchos recursos con el OBS y todo Pues seguramente esté haciendo cosas por eso De hecho de todas formas Creo que se debería poder arreglar Así. Ah pero podemos hacer esto Bueno ya no tenemos munición de esto Sí tenemos munición de esto Claro Ay, de verdad, es aquí. Ay, de verdad es aquí. no nos la PC, no, Si es que el juego va. A ver. ¿Sabéis cuál es el problema? Un momento, ¿eh? Que yo lo estoy. ¡Ay, oh, Dios, por favor! Un momento, eh. Ah, ¿sabéis cuál es el problema? Que yo lo estoy, o sea, yo lo estoy moviendo en el ordenador perfecto, o sea que se supone que es algo del OBS, tío. Pero tendría que mirar porque esto es algo del OBS, porque a mí no me va craseado, a mí el juego me va perfecto, tío. Y me molesta, porque es algo del OBS, entonces, porque a mí no me va lagueado el juego, pero para nada. Yo lo veo fluidísimo, de hecho, en fin. Tiene que ser algo del OBS. ¿El qué del OBS? Ni papa. O con suerte ya estamos saliendo de esta zona Yo lo veo bien ¿A vosotros lo veis bien en YouTube? A ver si va a ser solo la preview del OBS ¿eh? Él se quejó Yo yo misma estoy quejando Vamos a intentar ignorar al tonto que tenemos detrás Y salir de esta zona A ver si empieza a funcionar bien Que sí, señor de brazo largo, déjame ¿Ya está? Bien, bien otra vez? ¿O no? Vayamos ¿no? Ah, voy a tener que pasarme esta parte fuera de stream. Es que me, me está agobiando mucho porque es que, o sea, es cosa del OBS. O sea, vosotros lo veis bien o no. Unos cuantos tirones, pero nada grave. Pero para mí sí es grave, porque es cosa del OBS. Porque yo el juego lo veo bien, sabéis, es cosa del OBS. No queda feo. Sí, al infiel, ¿tienes problemas? Sí Sí que, señor moderador ¿Qué da lagazos? O que es cosa del OBS Yo digo que es cosa... Es YouTube Ah, es YouTube Problema del buffering Ah, bueno, vale, ok Pero pone que sobrecarga al codificar ¿Eso es porque YouTube está haciendo cosas? ¿O es porque mi OBS está petardeando que flipas? Edeleven en la cajita, frango te sigue doliendo Siempre sale en el OBS El que lo da sobrecarga del buffer ¿eh? No, ya se ha quitado Era esa zona en específico No, no es de... O sea, a ver, es de mi lado, pero es de mi lado Del OBS, ¿sabes por qué? Porque ya se ha ido ¿Ha visto? Era esa zona en específico, o sea Yo, el problema que tengo es que mi ordenador Lo estaba viendo estupendo ¿Qué pasa? Y lo sigo viendo estupendo, de hecho, ¿qué pasa? Que esa zona y el OBS no nos están llevando bien Por algún motivo, esta zona y el OBS Nos están llevando bien por algún motivo, pero yo sí lo veo bien En mí esto Ahora como estoy levantándome no me duele la verdad Entonces, ¿hay algo mal con el OBS Y este juego en esta parte? ¿El qué? No lo sé no vamos a poder mirar, ¿no? Porque estamos muy avanzados en el juego Entonces es un problema eso Bajamos a, a, a, a... Vamos a 50 Hz Activamos la sincronización vertical Igual es la sincronización... Espérate, eh. Igual era la sincronización vertical Es posible la sincronización vertical Pero un momento, vamos a probar Voy a entrar otra vez aquí No, estoy yendo mal Es esta zona en específico O sea, no tiene nada que ver con mi ordenador Es esa zona en específico Es la muerte para el OBS Por algún motivo Debe regresar los directos de otras Bueno, si te lo digo yo que es cosa de... Yo lo y en los lagazos afectan en algo? No, pero yo es que en la preview del OBS lo veo como a 3 FPS, ¿sabes? Entonces Esta era mi preocupación Que en la preview del OBS se ve pero lagueado Pero flipante No ¿eh? está el silbante Tampoco se ve así bueno, pues jugaremos así, imagino, no sé Es que me molesta, eh O sea, cuando pasan estas cosas a mí No me pegues, sí. ¿eh? ¡Oh! Mira, alguien ¡Ay, oh, no! ¡Manticorachama, chama, ¡No! Que no queréis llevar los cadáveres Para fusionarlos, joven ¿eh? ¿Dónde está? Pero es muy poco ah, bueno, entonces podemos seguir ¿Ya te mueres ya o qué pasa? ¿Veis que en la previa de los OBS se ve más hardcore? Por eso me he asustado, digo Buah, que Ya los... Señores, hola, esta señora ha hecho cosas feas. Vale. Vaya. Nos estamos volviendo locos todos, ¿verdad? Sí, sería un fallo de las cámaras. Mi hermano pequeño. Qué tontería, ¿no? ¿Por qué se me va a meter mal en el OBS? Eh? No lo entiendo. Bueno. Bueno. Bueno. ¡Ah! eso. Pero no podemos. Oh, oh. Oh, en qué exclamo de juego acusador. mi tubercito! Mierda, no podemos. No podemos. Estamos bloqueaditos. Me no, parece si le metemos esto, lo podemos estunear, ¿no? Es una cosa de éxtasis. El problema es Pero más que. El problema es que lo moja está mal. De tanto no se le acaba acabado la estamina a este hombre ¿Eh? ¿Qué? Cuarentena levantada. ¿What? ¿Cómo se ha muerto? ¿Qué? ¿Me explica alguien cómo se ha muerto? Solo me he tirado una cosa de esta Yo no le he pegado ¿Qué? Con la fe de Cristo Rey con los bebitos corre Isa no perdamos joder Isa de verdad que no quieren que ríe ni no me gusta ni al niño. niño Aquí Ahí. Ah, hay que encontrarla. Pues sí, que hay que ni que tengo. la potato PC y darle con la potato PC otra vez no tiene gracia cuando no para de deciros que es un ordenador bueno lo que pasa es que está yendo mal por culpa del OBS otra vez es que al final cansáis sabéis o sea no tiene gracia al final porque a los 6 le pasa lo peor de lo peor en los juegos porque se llaman a Isaac a la Isaac de le pasa lo mismo porque a mí el juego me está yendo fluido perfecto me está yendo a 60 fps de hecho es ah, que por algún motivo el OBS dice lo El OBS dice que sobrecarga al codificar Entonces no sé por qué es un momento momento Vamos a quitar el B5 Igual es peor Bajamos los gráficos al mínimo. No, igual. Igual es esto de alto rango dinámico. Voy a reiniciar un momento el, el chat, chicos. No se estoy leyendo ahora. Bueno, sí se estoy leyendo, pero... Mm... Uy. ¿Qué he hecho? Revertir, revertir. ¿Momento? Por favor. Si no, espérate, Te puedo leer desde el OBS. ¿eh? Y ya está. A ver. No, pero sigue siendo un poco. Sigue siendo un poco. Momento, chicos. Que estoy viendo la mesa de tareas. A ver si es que está consumiendo de más esto. ¡Ay, qué he hecho! ¡Ah! Perdón Un momento, eh, sé que está siendo poco Poco esto Poco pro de mi parte, pero Ah, se está comiendo la CPU El hijo de... ¿Por qué? Se está comiendo la CPU del juego por algún motivo Chico, no tiene nada que ver con el navegador Nada, no pasa nada Hombre, sí pasa Este juego se está comiendo la CPU por algún motivo Y está todo al mínimo Porque estará mal optimizado, imagino ¿No? ¿Es un momento que me está hablando manajet Está intentando ayudar, Dice que no hay nada que hacer Ah, sí. bien, bueno Eh, todo, no hay nada que hacer, gente. Pero hay una cosa peor que te digan eso. ¿Dónde está la cosa esta? Ah, uh... no, esto no es. Caen una pila. Esto es, ¿no? Esto es una caja. Ah, esto es. Pena. Creo que lo vamos a tener que dejar por aquí, chicos, porque es una cosa del bitrate. Habría que bajar el bitrate, pero no vamos a hacer eso. Pero más que para el cierto stream se haya solucionado solo. Así no tengo que pensar. ¿Por dónde? Es? Me ha dado la vuelta tontamente. Voy a meter esto aquí y voy a guardar y lo vamos a dejar por aquí. ¿Por aquí? Por allí. Cosas de lo BS, gente. ¿Ves cómo sabía que yo no...? O sea, sí venía de mí, pero no de mí directamente Es porque lo ves, está chupando demasiadas cosas ¡Ay! ¡Ay! Pero Aisha no te quedes sin estamina ahora, tío Que te están persiguiendo Vaya, hombre, no se ha las toques. Espero que no es justo que corréis muchísimo ¿Ya? Patadas Patadas Patadas Vale, ¿para dónde tengo ir? Para vale, allá A ver si hay un esto de guardar Espero que sí, por favor, Creo que no un de guardar detrás de esta puerta ah, sí. Ahora estoy buscando un esto de guardar para dejarlo por aquí Porque no No hay solución a estos problemas Porque hay riesgo ¿Por tóxico aquí, no lo habíamos limpiado ya todo ah, Mira, una cosa de esto Una cosa para guardar, por favor Isaac, por favor, porque te quedas sin estamina. O sea, a ver, espera. ¡Ah! Adiós, ¡Ah, qué susto. Voy a ponerme el chat aquí y ya está. Eso es. Vamos a ir, el chat. Eh, primero voy a guardar. Y luego ya. Entrando en gravedad. Vaya, hombre. ¡Ah! <ríe> Ahora qué, perro. No pues hacer nada. Andes. Para extensión. ¿Cómo se hubiera ti. Está falla ese brinco, perdón. Estoy diciendo que lo tengo que guardar porque está yendo mal el juego otra vez. Pero no hay un sitio para guardar, que guardar y no puedo guardar Otra cosa es que busque el sitio para guardar y os, no os coméis lo que queda del juego La otra opción, Eh, aquí hay un sitio para guardar, perfecto Pa pa pa Igual para este juego, para streamear este juego tengo que bajar el B-rate posible qué pereza Pues nada, me voy a despedir aquí mejor porque si no va a ser un coñazo eh, gracias a todos por pasaros Nos vemos mañana en... Sí, con el directo de persona eh, Espero que os haya gustado mucho el directo Quitando el final que ya empezó a laguear muchísimo O sea, iba bien hasta que hemos llegado a esa parte Y ya empezado a laguear muchísimo Y nada, gracias por pasaros a todos Y recordar que en media horita hay directo de Gini eh, No sé a qué juego hoy Pero hay directo de Gini, ¿vale? Adiósito Bye, bye de ¿eh, chiquita eh la adiós a la chiquita Adiós gente, me voy yo también Adiós a todos Y pues bueno, lo siento porque al final ha empezado a ir lagueado Sorry, queda feo, pero bueno Adiós, bye bye Perdón por el lag Ubu uh -huh.